Hola, hola, hola, hola man. Soy Pepe. Yo soy su amigo Roberto y acá estamos en un especial de. Los 100 me gusta de Facebook. Sí, señores, escucharon bien. 100 me gusta de Facebook. Y hoy estaremos haciendo un, un épico skywars. Y. Bueno. Hola. Eso. Hola. Y ahora vamos con la partida. Chau chau ya, Estamos por uno nada más. Por. Por. Bye chic -Gish. No sé cuánto. Pybox. Box Ese Pero yo no te veo Otra vez pasa lo mismo El hombre invisible 2 Yo te veo eh Te aviso que... Ni el cartelito nada No Qué feo No nos sale una No tengo arco y tengo flechas Tengo un arco, pero tengo 14 flechas ¡Ah! Tengo 14 flechas ah, Tengo una super espada, no, para que hice el puente Me va a matar ¡Ah! yo, yo ya fui, eh Le hice el puente y ya, ya vine Vení, vení, vení ¿Dónde está? Sí, en la isla de él Yo también ¿Dónde está el nido? Se cayó, se cayó, se cayó ¿Murió? Yo lo vi caerse Debí eh. abrir el cofre! ¡Pero no estás! <risa> eh, eh, sí, dice, dice que murió Sí, sí, sí, en el... Confirmado, murió eh, ¿Me das un...? <risa> no te veo, así que no sé qué querés que te des flecha No, un arco, un arco tenés no solo, no te lo voy a dar. No, tira. no, no. no, no. Espada? ¿Tenés espada? Sí Dame la espada, yo te doy el arco. Toma. No, no, no, no. no. El, el arco, el arco, quédatelo vos. Gracias por la espada y el arco. ¡Ah! ¿Qué? Lo reto, pava. ¿Qué no. No sé ¿Dónde está? No, quédatelo vos, el arco. No, quédatelo vos. No, no te lo voy a agarrar tira, el arco. Están bueno, ya, ya lo agarré. Ok, por ti? Agarraste la fecha 17. No. Tranejo no. dentro de la casita porque no sé dónde está. Bueno, porque si no sabes lo que está pasando, yo no lo veo. Ya no pasó otras veces ayer. Que la jugábamos. <risa> ¿Dónde no, te no vas? Veo. No te escapes, que después yo no. ¿Vos me ves a mí? Sí. <risa> ¿Y los otros cinco? Ah, uno está ahí. Uno es el que nos estaba tirando la flecha. Otro se acaba de caer. O sea, quedamos nosotros dos y esos chavos. me voy para el medio, cubrime Ay. Avísame, ¿estás para cubrirme? Sí. Cuidado ¿Flechas? No, Sí, pero está tirando flechas pero no a vos Cuidado ahora sí, vuelve, volve, volve No oh me cago, oh me cago, oh me cago, oh me cago, me cago, me cago, me cago, me cago, me cago Get it, got it. Sí. Trapado, Se va. Se va, Se va. Ah, y lo están atacando encima Vine. Estoy cortando un poco de madera, a ver toma, si... Toma. Toma, con... Tala con... Con H. Con H. Ah, gracias. Oh, eh, quedamos nosotros contra él, eh. Se puede dar, eh, se puede dar. Yo me voy a hacer el puente y vos ahí, ¿same? No, no, ahora ya está, ya está. No, no, no podemos hacer ningún puente. ¿Cómo que no? Si el tipo no está en el medio. No, pero está ahí. ¿Dónde? En eh, ahí, ¿lo ves? ¿Te está tirando flechas? Ya ah, no, sé al final. Sí. Qué porquería. Me voy a hacer el puente desde la isla esta de acá, entonces. Me estoy llegando pechón. ¿Qué haces si no me flechas a mi chabón? No, eh, es lo. ¿eh? Te va a tirar, o sea, te está. Te está tirando Ah, se quedó sin flechas Se quedó sin flechas Sí, sí, dale, dale, apure, apure, apure, apure Yo lo estoy vigilando, ves si, si te empieza a apuntar Te grito como loco Ahí está subiendo Está viendo Apunta, apunta, apunta, apunta, apunta, apunta. Ah. No, y sí, bueno, yo, yo pensé. A ah, no bueno, te lo digo se lo digo a él. Queda alguna sola Que voy a ir a recolectar. ¿Cómo que tiras flechas desde ahí? Espera. ¿Tiene el arco en la mano? No puede dar, igual yo estoy cortando madera. Mira que si quedamos nosotros dos solos, me ganás porque yo no te puedo ver. O sea... <risa> Qué compado que va a ser eso. Sí, no, no sé cómo va a ser Tampoco quiero saberlo, ojalá que ellos O sea, onda, me quedo en el medio Avisame si me apunta o algo haciendo un puente, no? ¿Al medio? No, ¿Al medio no? Sí Me quedan 22 flechas porque las gasté todas Avisame si me apunta o algo Dale, está dentro de la casa y ahora va a salir, salió, ahora volvió adentro y ahora está bajando. Es la oportunidad más concreta que tenés. Está abajo, no sé lo que estás haciendo. ahí ¡Es el puente? Es el puente? Es el puente! Dale, ahí, ahí te acompaño en medio. ¿Tenés, vale. ¿Tenés lava o algo? No, no, por eso yo estaba viendo si había lava y no es... Para quemar el puente o algo así. Así Pero... Ah, me estaba tirando flechas Gil, ¿ahora qué haces? ¿ahora qué haces, Gil? ¿ahora qué haces? Con conseguí mis cosas mientras yo los vigilo ¿Qué pensás hacer? Gil, tengo TNT Así que si se nos vienen a hacer el... To oh, ¿querés que le huele el puente? Sí, eso es lo que quiero hacer ¿Y ahora? Ah, está ya. Bueno, mientras vos vigilás Yo quiero entrar a... Ah, está, querés que yo vigile, digamos no, quiero entrar a agarrar algo, al, al, algo que me ayude. ¿Y el tipo dónde está? ¿Qué está? En esa, la, le, ¿no le ves el cartelito? No. En esta, ahora voy a disparar, mirá. Esperá, es que no veo, ¿dónde está? vos? O sea. Ah, no, no, no, no, no, ¿dónde hicimos el puente. ¿Dónde está el puente? Del puente 3 más, la amarilla. Claro. Ahí está, ahí lo vi. Ahí si me tira flecha que le voy a poner la TNT. Lo voy a volar en pedazos de. ¿no? Algo quiere hacer el tipo Bien yeah. Si sí. No hay nada para chutar No Esto es malísimo. Anda a buscar cofres, arriba Pero no hay espada, no hay nada Ah, tengo una espada de diamantes Ah, acá me la ven Dos Vigilámelo ¿Qué hizo? Ah, se encerró el tipo ¿Qué? Se encerró Tiene empuje uno, vamos, Se encerró ¿Cómo dónde Ey, tengo la pilazo. Hola Oh. Ah, pensé sí, que sabiendo oh. del juego, dije viva. <risa> <risa> ¿Dónde estás vos? Estás ahí. <risa> Pero vos lo estás vigilando algo? Sí, se encerró el tipo. Ahora se fue abajo. ¿Te ves el cartelito? Sí a ganar en mi cabello una flecha más, esto, esto, esto, ya fue lo agarramos para que sí, no sé yo tengo diamantes un bloque de diamantes ay, no tengo pico, tenés si sí. no, no ¿Para? tengo pico ah, no tengo nada no. bueno, vamos a tener que armarlo nosotros pero vicio, ¿no? oh, vamos a hacer un más grande Sigue sí, ahí el tipo, eh. Bueno, vos, Ayrshani, si tenemos tiempo, vamos un pico. sí y ahí. hay sí, ahí. ¿Qué hay abajo? Abajo. ¿Abajo hay algo interesante? Estoy tratando de ver eso. No, estoy haciendo un pico porque no, no hay picos. Estoy haciendo de piedra voy a agarrar un poco de hierro Voy a hacer uno de hierro sí ahí el tipo <ríe> Ah, igual en cualquier momento se le acaban los recursos Tiene hambre ah. O sea que si no viene se muere solo chabón Eh, no, no. Si, sí, ¿cómo no No, no, porque ahora si no me equivoco si tiene hambre le queda hasta medio corazón y listo <ríe> Básicamente. Pero ahí lo atacamos y muere, o sea que. Sí. No, salvo que tenga un plan preparado. Sí, plan? No, nos tira, fle tira flecha, nos tira y. Oh, pero tiene que ser <risa> super crack el tipo. A ver. Eh... Ahora voy a ver si nos podemos hacer pecheras. Yo pecheras tengo para vos. De. De, de Iron. No, de Iron no. Ok ¿Quién? No hay nada en el medio Es una porquería Ah, ¿ves esos cosas que hay? O sea eh, Como unas Tengo un arco para vos si querés Como Como unas islitas en el medio de Sí, ahí, ver, ¿no? ahí hay un cofre por cada una de las cosas. Yo ya fui a buscar uno. No, estás loco, chavón, te va a matar. No. Encima que yo no lo estoy vigilando, para por lo menos lo vigilo. Está encerrado. Está encerrado, pero. Es que nos falta comida, eh. No sé dónde vamos a encontrar comida porque no hay. Encontrarse en el medio. Gloria. No veo ni siquiera Ay, ay, si está defendiendo. ¿Está saliendo? Está haciendo un bunker el tipo. Eh, ah, yo estoy acá. Te estoy saltando eh, adelante. No estoy lejos. Te, si te, ¿Te puedo pegar? ¿Vale? Probemos. Te pego para allá igual. Ponete enfrente mío. Sí. A ver, ahí estoy al lado. ¿Al lado de qué lado? No, estoy enfrente, digamos. Dale. No, no, no me podés pegar. ¿No? ¿No? Estoy acá. No. Bueno, ay, ay, ay, me ay. Ah, chamón. Ahí se asomó, eh. Se asomó. Es bien. No, él no estaba en esa isla, eh, me parece. Yo te estoy tirando 17 flechas. Ah, Ey, ¿qué me tira flecha? Gil. Ah, bueno. Uh deja que se les acaben las flechas, eh. No le tires. ¿Tenés espada de diamante? Sí. encantada? No. Encanta. Tomá, tengo un arco para vos si querés. Bueno, tomá. Te voy a encantar una espada. Y ahí te tiré un par de flechas. Eso. Un par a lo mejor me está A la ¿En ¿Tenés experiencia? Eh, sí. Dame. Te encanto cosas. ¿Tirámelas? Estaba subiendo. No, no, porque necesito estar arriba para apuntarle al tipo. Ah, pero tirame las experiencias. Te encantan las cosas. Tírás experiencias y el lapislazo que agarra uh. tiró una no, yo me caí sin querer toma me tiraste el lapis ¿eh? que no puedo yo venir eh no que partida larga no sí, la verdad que si sí. uy! ¿Qué pasó? Te le... moriste. No, no, no. Casi. O sea, si, si, si yo hubiera estado construyendo... Ah, está construyendo un puente hacia mi isla. ¿Pesadilla de los antrópodos? Qué? Ahora, ahora, ahora, ahora. Uh, uh, uh, uh. ¿Pesadilla de los antrópodos qué es? Eh, No, no me acuerdo. bien. Eh. Nunca supe bien qué era eso. Por favor comenten en los comentarios. Ah. Ay, no lo, no lo pude tirar al tu guarnita. ¿Dónde está? Se quedó. Se está quedando sin vida. Yo me voy a quedar sin vida Lo maté. Oh, oh, oh.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 porque no hay nada, o sea, no puedo. No sé de dónde estás. Eh, eh, yo, yo, yo no te voy a pegar, o sea, no voy a ser tan malo. Veníme a buscar. Veníme a buscar vos. Hacemos así, vení, vení. No te puedo no pegar, vos no me pegues. O sea... In intenté encontrarme, o sea, estoy construyendo cosas así a propósito por acá. No, pará, vení, tengo una idea. No, si esto, esto es parte de lo épico. Vení, vení. Vamos a poner. No, me caí. No, no, no, vale. Che, vení, vení. No, no, ponés el TNT, vení. ¿Por qué no? Ah, no, no, ponés el TNT. No tengo, solo tengo ese. no es así Lo ponemos arriba Tenés una antorcha? No. Bueno, para, vamos a buscar. Si no, existe... no. pero quedate tranquilos, si vos, si vos la pones eh, no, explotan vale, los dos. El que muere primero vale, no, no, vale. Bueno, dale. Dale, dale, apurate que si, sí, dale, tres. Pará, pará, no, tenemos que subirnos arriba a la Bueno, tres. dos no, Sí, estoy arriba. Ah, subido, salá, sí. Tres. Uno, tres, dos, dos oh. y tres. <risa> ah, ya sabía que no le ibas a volver. <risa> no, no puede ser, no puedo. Vos te corriste, Gil, te corriste. Gil de porquería, bueno gente les dejamos el video hasta acá de los 100 me gusta en la página de facebook por favor les pedimos la manito arriba en este video si es que les gustó esta partida eh, Tam y todo. ¡Mirá, mirá! también manito arriba en facebook para llegar a 200 a 300 a 400, 500, 600, 700 800, 900 y a 1000 bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, chau. chao. Ay, papi, ¿cómo te gané? Sí, me ganaste. <risa> Trampa, era quedarse en el, la torre, ¿no? En la, arriba de la TNT. ¿Te dijiste arriba de la TNT? ¿Sabes qué pasa? Yo no te <ríe> o sea, Yo qué sé si vamos a hacer trampa o no. Un poquito, me pensé, me me sí. eh, además, o sea, yo también me corrí en un momento y después. Ya dije, bueno, ya fue. Y, ah, y, y me, acer pasando, y, y me acerqué. O sea, lo, lo pensé, se me cruzó por la cabeza. se, no, a mí se me crezó por la cabeza y lo hice.